Listos en el living para recibirla a ella Con un fuerte aplauso, nuestra querida Ale López Con te extrañamos eh? Sí, tengo que ir más seguido Cuando Tal quieras como, Cuando quieras estás bienvenida Qué interesante el tema que, que nos traes hoy Ale Llama mucho la atención porque hay ciertas fórmulas Ciertos botoncitos que podemos tocar para hackear si ¿sí? escucharon bien? Nuestro cerebro Sí Cómo hackear eh, nuestro cerebro es súper importante y súper fácil. ¿En serio? ¿Ah, sí, es súper fácil. Ah, Hoy gusta. les traigo la frase más trillada, creo que, de los sí. últimos tiempos. <risa> Para tatuársela. Para ¿no? tatuársela, claro. eh, si lo crees, lo, lo creas. creas. Pero nosotros le vamos a dar un toque eh, de realidad. Que no solo quede en, en el deseo o en la en la intención. Sí. Y les vamos a pedir a todos los televidentes que jueguen con nosotros con el próximo videito. Uy, me encanta. Uy, dale, sí. ¿Lo presentamos? Lo presentamos. Dale, dale. ya. Se llama Las Esferas del Dragón Ay. y hace que tu cerebro invente seis colores que no existen a la misma vez. ¡Ay! Excelente. Necesito que mires fijamente el más que está en el centro de la pantalla. Míralo fijo. Podés pestañear si querés. No hace falta ni que te acerques ni que te alejes el teléfono. Lo único que importa es que te concentres fijo en el más que está adentro de la pantalla. Es más, la primera vez va a funcionar, pero la segunda vez funciona mucho mejor. Así que si querés, hacelo de vuelta. Prepárate para alucinar. Voy a sacar los colores y vas a generar seis colores con tu imaginación. 3, 2, 1... Ahí se van los colores. Estos colores que estás viendo ahora son invento tuyo y una alucinación de tu cerebro. Tremendo. Esta ilusión que vamos a hacer ahora. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Habremos visto los mismos? No sé. Yo vi como algunos como medio pastel. Un roso, un naranja, verde, arriba. Ah, qué lindo! O algo así. ¡Qué divertido! ¿Cómo hackear nuestro cerebro? Venimos hablando de... Nuestras conversaciones internas, nuestras okay. creencias, cómo desafiarlas, hemos hecho sí. algunos juegos. Pero es importante que la gente empiece a entender que esto se puede hacer. Uh -huh. Si yo estoy viendo colores que no existen... Claro, porque la imagen era en blanco y negro. La imagen era en blanco y negro. Fíjense que cómo a través de los sentidos nosotros podemos estimular eh, toda nuestra imagen mental para poder acercarnos a nuestros sueños. Uh -huh. Y esto lo vamos a aplicar... A nuestra vida, a lo que queremos concretar, a esos proyectos A veces parece tan inocente esto de estimular los sentidos, ¿no? Porque eh, ahí hay una una de las plaquitas en donde vamos a trabajar con sus modalidades Fíjense que cuando uno piensa en algo, si yo les digo elefante naranja uh -huh. sí. Imagen ¿Cuál es la diferencia si yo quiero decir, no sé, quiero concretar un proyecto con éxito? Uh -huh. Éxito a cada uno se le representa una imagen distinta. Distinto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo puedo empezar a hackear mi cerebro estimulando los sentidos, ¿cómo? Primero, ¿qué imágenes me estoy eh, proyectando todo el tiempo? ¿Son uh -huh. más proactivas? ¿Son más generativas? ¿Son más catastróficas? Porque eso es lo que mi cuerpo va a empezar a, a, uh -huh. a registrar. Claro. Miedo, ansiedad, cortisol o no. O algo mucho más positivo, ¿no? Uh -huh. Serotonina, oxitocina. Por eso es importante empezar a tomar conciencia de... Imágenes, uh -huh. en esas imágenes, ¿hay más brillo? ¿Hay menos brillo? ¿Cómo sería una imagen ideal de éxito, de concreción de un proyecto, de encontrar el amor, de terminar mi casa uh -huh. y empezar a hackear el cerebro? Es jugar un poquito con, con la imaginación y permitirnos soñar de alguna manera, ¿no? Sí, permitirnos aparte soñar. tengo entendido que el cerebro no distingue entre verdad y mentira, entonces cuando hacemos afirmaciones o las imágenes mentales, un poco también el cuerpo lo percibe y lo asimila. Uh -huh. Exacto. Sus modalidades, uh -huh. cuando hablamos de seres, de que tenemos el canal de representación visual, somos más visuales, más auditivos o más kinestésicos, vamos a eh, empezar a ajustar estas imágenes. Uh -huh. Entonces lo que yo les voy a pedir es que piensen en algo que quieran conseguir. Uh -huh. Bien, ahora lo que van a hacer es acercar esa imagen mental, porque si por ahí está muy lejos, acérquenla. ¿Cómo se acercaría, a Ale? ¿Qué sería acercar? Si pueden, por ejemplo, cerrar los ojos, uh -huh. si eso que yo quiero conseguir lo veo muy lejos, no, no lo voy a conseguir, mirá que hay tantas cosas muy difíciles, empiecen a sentir que está más cerca, uh -huh. okay. físicamente que está más cerca. Si tiene alguna temperatura, si tiene algún aroma, si tiene, están solos, si están con alguien... Piensen en las esferas del dragón. Si pudimos ver algo y después eso que no estuvo ahí lo podemos seguir viendo, quiere decir que en algún punto podemos eh, nutrir nuestros sueños. Uh -huh. Seguro. Brillo, opacidad, cercanía, temperatura. Hay un montón de características que podemos incorporar en nuestra vida para que eso que creemos que no va a ser posible, que empiece a abrirse la posibilidad de que está un poco más cerca. <risa> silencio! Sí, sí, sí Estamos sí, sí, todos sí, sí. con los ojos no cerrados. Estábamos todos flasheando la nuestra. Claro, ¿no? viviendo la vida loca ahí en la cabeza. <risa> Mucho brillo. Vos dijiste, brillo, pase a brillo, brillo, <risa> brillo. Es, es muy rico. <risa> Pero eso nos disparan <risa> imágenes y representaciones que hace que podamos salir de no posibilidades. Uh -huh. Entonces, empezar a hackear nuestro cerebro a través de los sentidos hace que nosotros esas imágenes o esos sueños o proyectos empiecen a estar más cerca porque los sentimos. Uh -huh. Uh -huh. Me encanta. me encanta, tenemos plaquitas, mira. ahí dice, claro. sus modalidades kinestésicas, ¿a qué refiere esto? Ah, eso que nos, nos iba a... peso, forma, temperatura, textura localización, intensidad presión, ¿no? porque a veces vos decís bueno, ¿dónde sentís, por ejemplo eh, el amor? y a mí me da una cosa acá el en el pecho, pecho, en donde digo, uh -huh. ay, y el peso, por ejemplo, la forma y siento como algo, no sé, expansivo, redondo, uh -huh. pero el amor no tiene forma, ni mi representación, Y la temperatura no lo siento al amor como algo frío, uh -huh. lo siento como quizás algo caliente, cálido, eh, en qué parte del cuerpo, quizás en el pecho, uh -huh. hay otra gente que lo siente, no sé, en los hombros, uh -huh. por su representación, su ¿Seguro? historia, su estructura, ¿no? Entonces está bueno empezar a... Conectar. Yo tiendo, por ejemplo, a ser más auditiva, Ahí por va. eso no me cuesta tanto hablar. Entonces, en estas conversaciones internas sí. que yo puedo tener, sonidos, palabras, uh -huh. son positivas, son negativas, el volumen puede ser alto o bajo. Ir distinguiendo quizás es esa proyección mental que tuvimos, que nos generó? ¿Qué nos generó? Ok. Sí, la velocidad. Por ejemplo, el volumen. Si yo les digo, piensen en su nombre, uh -huh. ahora súbanle el volumen. Sí. ¿Pueden hacerlo? Sí. Bueno. Qué loco. Sí, claro. Nunca lo había pensado. <risa> Alguien me acaba podés? de gritar en la oreja. Vos podés. Exacto. Entonces, uh -huh. todas estas submodalidades y distinciones que uh -huh. podemos hacer hacen que esas imágenes empiecen a cobrar más vida. Uh -huh. Porque las estimulamos con nuestros sentidos. Claro. ¿Qué pasa si yo esa voz que tengo en mi cabeza digo, vos podés, vos podés, uh -huh. vos podés? Y si yo digo, por ejemplo, si yo me digo, no podés, inclusive me cambia el tono. Uh -huh. Claro. No puedo, no puedo, Ajá. no puedo, me enojo, claro. no puedo. Y si podido... dándole a nosotros la, la distorsión que querramos. ¿Y sabes que se, se llama calibración. Ajá. Mirá. Y lo empezás a calibrar de tal manera que a vos te haga sentido. De una. Eh, bueno, el brillo, la distancia, la opacidad, inclusive desde la programación neurolingüística trabajamos con los espacios. Ajá. Porque si yo te digo a dónde sentís en tu cabeza eh, la voz de posibilidad. Que te dice, sí, qué bueno, mirá, sos genial. Me qué? cambia el tono. Yo sí. la siento, por ejemplo, tono? acá. ¿Sí? ¿Como en la derecha? ¿Sí? Acá. Yo a la izquierda. Ah, mira. Y si yo les digo, bueno, y esa voz que tenemos en donde te dice uh, no, no. Sí. ¿Cómo puede ser que nunca te salga nada? Como acá. Yo acá. Como atrás. <ríe> bueno. Entonces estamos hablando de un espacio, pero sabemos que ese espacio no existe. Entonces... Uh -huh. Esto de poder hackear el cerebro a través de los sentidos hace que todas esas imágenes puedan cobrar vida. Y lo visual me llamó mucho la atención porque varias de las cosas que yo me imaginaba, sí me las imaginaba como una foto, viste que ahí abajo dice el movimiento, ¿es una foto o es una película? Yo medio que me imaginaba fotos. Ah, mirá, yo soy más en el movimiento, Ajá. como tipo película. Eso no, no, no es ni bueno ni malo, Bien. sino que es como tu cabeza va, quizás, uh -huh. sacando uh -huh. la foto de los momentos claro. de tu vida. Claro. A veces era con movimiento, a veces no. Y muchas veces, o una de las técnicas que más utilizamos, o que más utilizo, es que si está en foto que lo puedas empezar a ver en movimiento, y si está uh -huh. en movimiento, en foto. Bien, proponérselo como desafío, tipo de decir, a ver, ¿cómo me lo imaginaría así. Si... Porque en foto vas a ver detalles que en película no, o viceversa. Ajá. Okay, Entonces gusta. la invitación es a que todos podamos tener una mejor calidad de vida uh -huh. Que elijamos todo el tiempo dentro de lo posible eh, Tener estas imágenes y estimular nuestros sentidos de una manera en donde eh, positivamente nos afecte Encanta. Encanta. Y cuando no estemos en un buen momento, recurrir a estos recursos, ¿no? Sí, porque Justamente. afecta incluso hasta el, el autoestima o cómo estás plantado ante una situación, creo que te ayuda muchísimo. Sí, jugar con esto, ¿cómo resolvería, ahí estábamos con la Gis en la radio dejamos y dejamos la pregunta, cómo resolvería una, una situación algún personaje de ficción, ¿no? Entonces, empezar a conectar esto, cómo hackear las hormonas de la felicidad. Uh -huh. Y cuando yo pienso Bien. en alguien que sí pudo, empiezo a eh, segregar todas estas hormonas. Y esas son las hormonas de la felicidad, mira, ahí las tenemos en ese cartelito. Mira, escuchar música, comer frutas, uh -huh. eh, tomar una siesta. No son cosas que no podamos alcanzar. Uh -huh. Están uh -huh. al alcance de la mano. Y creo que descomplejizarlo siempre, ¿no? Si no hago uh -huh. 78 millones de meditaciones, no voy a conseguir esto. No, lo tenemos. Al alcance de la mano Totalmente Así que la, la propuesta Es mejorar nuestra calidad de vida Sin dudas Movernos un ratito El hecho de hacer ejercicio Viste cuando terminás Genera. Wow, Guau Estás re arriba No te para nada. No te para nadie, no te para nadie. Muchas sí. veces Está buenísimo Pasa que uno tiene un, un deseo Y lo logras concretar O sea, si sea, una situación sencilla O algo cotidiano sí. A veces te das cuenta Que estás mucho más enroscado En tu cabeza como lo proyectabas Que cuando lo resolvés uh -huh. Dices Me enrosqué para qué Si era tan simple uh -huh. decís, Pasito de, de, a pasito Uno se boicotea a veces Con esos conceptos Y es impresionante la cabeza, si yo le muestro todo lo que bueno, ese es el estrés, ¿no? Uh -huh. Me imagino cosas que no han pasado me quedo uh -huh. en el pasado Vivimos quizás mucho en el futuro, ¿no? Esa ansiedad sí. de lo que va a venir y quizás bueno, pensar ahora, ¿qué estoy haciendo yo en este momento para llegar a eso que quiero? Inclusive hacemos muchas más cosas a veces y fíjate cómo el cerebro empieza a calmarse o sea uh -huh. que era una cuestión de llevarla a la acción Sin dudas Está buenísimo. Total, Ale. Bueno, la propuesta para ustedes entonces esta semana, animarse a soñar, animarse a imaginarlo, al menos. Es, es un paso re importante, si ¿Sí lo imaginas, Seguro. bueno, ¿quién te dice que en algún momento eso pueda estar cada vez más cerquita? Es así. Gracias, a gracias, muchas gracias muchas Ale. Tantas. Gracias, Muy bonito el tema que nos